63 They gave me time for arm robbery Now one night late I made my break Let's call this Josephine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 Vamos, suéltalo. Venga. Anderson, ¿va a la reunión? Oh, sí, ahora iba. Venga, <risa> ya nos tarde. veremos. ¿Has visto? <risa> Tenemos dos tartas. Excelente. ¿Te gusta la comida? Sí.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 ¿Podría darme permiso para ir vale. al baño? Por sí, favor. Sí, está bien. Pero tengo que ir con ustedes. ¿Sí? Sí, vamos, sí, vale. Venga. Yo voy. Ay, gracias, muchísimas gracias. No se va a arrepentir. Disculpen, sí. gracias, perdón, dejen paso. Vale, quíteme las esposas. ¿Qué? Te, tengo que bajarme el mono. Quíteme solo una si quiere. No, no se echará. Ten culo tortugoso, mundo. ¿Qué tiene...?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 ¡Oh, fantástico! ¡Muchísimas gracias! Vale, quieta, quieta. No, no, me portaré bien. Se lo prometo. Una patada muy alta. Sí. Es buena conmigo. Sé que no irá a ninguna parte. Debo ir a ver a mi madre, ¿eh? Ajá. Muy bien, ya está. Esta es otra cosa. ¿Pero se las volveré a poner? Por supuesto.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 Aquello se acabó, ¿sabe? Aprendí mucho sobre disfunciones, codependencia... Ya saben, No hay que dejarse pisotear, eso es... Es importante. Un momento. Mamá, estoy trabajando. ¿Qué quieres? Tu hermana.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 El problema es que demasiada gente opina así. Tiene un pelo precioso. ¿no? Ah, Habéis hecho un trabajo fantástico. ¿Tengo tiempo para ir al baño? ¿Dónde está el baño? Por allí.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 estoy muy bien listos para irnos vaya tiene otra cara Ah, oh, venga vayamos a coger el tren buen trabajo chicas adiós. muchísimas no tan gracias por favor, espere. adiós vale, estoy aquí ya, ya no voy a quieta. ninguna parte a dónde eh, voy a ir oigan necesito. Esto es súper si no divertido es increíble está bien Tenga un poco. no hay problema gracias Tranquila, no se preocupe. No queda muy lejos, pero démonos prisa. Espéreme. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Su madre otra vez? Cállese, ¿quiere? So, pregunto. No, el tren se retrasa otra hora. Oh, Dios. Vamos a llegar a ver a mi madre antes de que se muera. Eh? Tal vez pueda buscar otra solución. Hay solo un tren, es lo único que hay. ¿Sabe? Um...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 ¿Se pondrá bien? Si hace lo que le digo, sí. Ay, a ver qué Dios? tengo. Ay, Dios, se está tragando la lengua. Y tiene una lengua muy grande. Bien, sujétele las piernas y sepárenselas. ¿Se las separe? Hay una farmacia al otro lado de la calle. Mm. Vaya a buscarle este medicamento. No, no no. Vaya. vaya usted. No, vaya usted. Yo me quedaré. So Soy médico. Corra. Está bien. Váyase, vale, gente. Vaya. Escuche. no vaya a ninguna parte. No podría ni aunque quisiese. Corra, por favor, corra. Vuelvo enseguida. Te pondrás bien. Madre. Ya sé que me bien. pondré bien. Hola, es una emergencia. Necesito que se dé prisa. ¿Esto es una broma? ¿Una broma? No, ¿por qué? Esto es de un veterinario. Es un tratamiento para perros. ¿Para perros? Uh -huh.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 Buenas noches, doctor Rivera. Buenas noches, Denis. Me alegra ver que vuelve a ser el de siempre. Gracias.